Dos. Muy, muy, muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente estamos esta noche con conversando contigo. Qué gusto hoy a las nueve de la noche, como es nuestro privilegio de todas las noches, poder compartir este programa que quedó inconcluso con la invitación del doctor Fudrini, que por supuesto no pudo en esa noche por algunos de problemas técnicos, no pudimos terminar, ni siquiera pudimos comenzar, doctor Fudrini, pero hoy tenemos la presencia suya y nuevamente tenemos al doctor Talavera que nos acompaña en nuestro programa el día de hoy. La verdad que siempre es un privilegio hablar con personalidades que de alguna u otra manera nos aclaran, nos orientan y nos ayudan para poder trabajar en favor de la educación de nuestros pueblos y aprender temas sumamente importantes como el tema de la minería y las renegociaciones que este gobierno está proponiendo a la población de manera pública y también dentro de su programa de gobierno. Muy bien, ayer, el día de, de ayer hemos tenido ya la renuncia del, del, del, del grupo de, de, de ministros, algunos ministros que estuvieron con el señor Bellido, parece que la situación ha ha cambiado, parece que el gobierno está tomando una orientación diferente. ¿Cuál es el pensamiento del doctor Fudrini en esta noche? Bienvenido, doctor Fudrini, gusto de tenerlo con nosotros. Sus palabras, por favor, al comenzar nuestro programa conversando contigo. Adelante. ¿Qué le parece el cambio de gabinete? Buenas eh, tardes, este Boris. Sí que está ahí este, nuestro amigo colega Alfonso Tanavera. Mis saludos para él. Bueno, eh, yo este proceso lo estoy siguiendo ya hace un tiempo y en realidad lo que me parece este cambio es, yo me incluso he escrito en las redes que me parece un poco un cambio, algo así como cambiar moco por babas. Y digo por lo siguiente, eh, a este grupo ya salió Guido Bellido. Ha entrado pues la, la expresidenta del Congreso, que es una persona, yo lo digo con sinceridad y esto no es ni un insulto ni nada, es una persona semialfabeta, es abogada, sí, pero en esos asuntos no la veo, no ha tenido una buena gestión como presidente del Congreso, llegó como presidente del Congreso, por ejemplo, de casualidad, ¿no? De suerte por las movilizaciones que hicieron los comunistas y trajeron abajo a Merino que no tenía pues la contundencia y la capacidad de ser un político que se siente bien en el sillón presidencial entonces ella ahora está de primera ministra y, y también está de primera ministra una joven llamada Yessar Ortiz que se hizo a la época de eh, conocida en la política por defender a su hermano, que al parecer un joven terrorista que fue eh, asesinado, matado por la fuerza del orden, y ella pues siempre ha estado cerca ahí. Lo que me sorprende es que yo hace mucho tiempo la vi, hace muchos años, que ella paraba con el Antonio Becerril, que es un congresista de Fuerza Popular, no este Becerril último, sino uno anterior, Antonio, y en su oficina paraba ella ahí, con todos los fujimoristas. Y después de unos años lo vi cerca a otro grupo, donde está este, eh, García Naranjo, que fue del grupo de Diez Canseco, que ya en paz padre La vi a ella también ubicarse por ahí, y cercana a la ONG APRODE, donde la preside pues, este, Soberón, ¿no? Y entonces yo dije, qué raro, esta mujer es o muy consciente o, o, o, o oportunista. Al final me pareció que ella quería un cargo y ya lo obtuvo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Tenemos ahora terroristas, proterroristas, y lo que ha cambiado es que se le ha sumado unos miembros del grupo de los comunistas no terroristas, que le llamo, que pertenecen, pues al cura Arana y a, a Verónica Mendoza y de pasada también se trepó al carro haciéndose el tonto y haciéndose el loco Acción Popular con un nuevo ministro que tiene no recuerdo el nombre en lo preciso en este momento pero Acción Popular pues y siempre lo he advertido es un grupo cuyo programa más que parecerse a la derecha se parece a los grupos comunistas de la izquierda desde el año 1962. Muy bien. Muy o sea, bien. por lo tanto, y habiendo sucedido todo esto, yo concluyo de que hemos cambiado mocos por babas. De todos modos, parece que este el gobierno está tratando, como dice el presidente Castillo, de buscar un poco más la la reconciliación, la conversación la concertación y acercarse un poco al pensamiento un poco más general del grupo caviar, parece vamos a escuchar la opinión del doctor Taladera ya que nos acompaña esta esta, esta esta noche también permíteme, un permíteme intervenir un segundo Adelante. lo que tú dices parece ser pero mira todos los grupos comunistas todos, sin excepción quieren la asamblea constituyente, todos unos callados. Vamos a conversar un poco más acerca de eso, porque tenemos justamente una entrevista el día lunes con el doctor Talavera referente al, al, al peligro del cambio de la constituyente. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Doctor Talavera, sus correo, palabras esta mañana, perdón, esta noche uh, para nuestro público. Un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches, Boris. Buenas noches, mi querido Abraham. Aquí, una vez más, juntos los tres, este, tratando de comprender qué es lo que pasa en el Perú. Coincido con, con Abraham, su análisis siempre es certero. Eh, Abraham es un estudioso de todo el movimiento de la izquierda en el Perú y hemos coincidido bastante. Ahora, eh, creo que lo que va a pasar y lo que está ocurriendo en este momento es un quiebre, definitivamente este es un quiebre entre los intereses del dueño del partido del gobierno... Eh, Vladimir Cerrón y lo que está pasando con el gabinete, con este nuevo gabinete. Eh, ayer piteaba Vladimir Cerrón que había que darle las gracias a todo el mundo caviar y a, toda la, y, y a toda la izquierda progre por los servicios prestados al país y que se sintieran satisfechos con el honor de haber sido parte del gobierno de Perú Libre. Y esto evidentemente no ha ocurrido. Entonces, la postura que está adoptando Pedro Castillo con los ministros que ha puesto, han, son, son siete ministros los que han cambiado y definitivamente se está apoyando en la izquierda tradicional, la izquierda moderna, la izquierda millonaria, la izquierda farsante. Porque quiera o no, eh, Vladimir Serrón es, es más radical que, toda la, que todas las izquierdas juntas. Eh, Vladimir es castrista, es cubano, ¿cierto? Así es. No es la, la izquierda moderna latinoamericana que agrupa a todo el progresismo mundial al progresismo latinoamericano, que es lo que tenemos actualmente en el Perú. Eso es Verónica Mendoza, pues, ¿no? Ella es la Dalit, juntamente con los morados, los que han venido impulsando todo el tema de la ideología de género, los que han venido este, impulsando el, el movimiento LGTBI y todo el lío que se ha armado con la iglesia y todo lo que es el Perú conservador. Creo que este gabinete, va a ser eh, más blando con respecto a las expresiones y a, y a la dictadura, entre comillas, de, de la jerarquía de, de Guido Puca, que ya se fue, un impresentable. Definitivamente el Perú, en tan poco tiempo, retrocedió gigantescamente con las expresiones de un primer ministro. Ahora, la nueva premier definitivamente no tiene tampoco los pergaminos, los argumentos necesarios como para conducir un gobierno. Un presidente del consejo de ministros tiene que mínimamente tener mínima cultura política. Ya no hablemos de cultura en general. Si bien es cierto que es abogada, repasar eh, el trabajo hecho en los últimos años por, por esta izquierda, por la que estamos este, transitando, observando, es pobrísima. Con Abraham conversamos en un café hace tiempo, ¿cuál es la izquierda tradicional? Esa izquierda de la católica, la izquierda de la UPC, y coincidíamos, pues esta gente permanentemente ha vivido de ONGs, el IEP, hemos hablado del Instituto Bartolomé, las casas, gente que se dedica a publicar, a publicar y a analizar situaciones, pero lo que nunca han hecho es gobernar y dirigir. El día en que estos se sientan, en cualquier eh, en cualquier estamento del Estado nacional, regional, subnacional, provincial, lo que hacen es hacerlo mal, porque el comunista eh, es práctico comprender lo que pasa entre ellos entre ellos se matan, entre ellos se acuchillan, entre ellos no hay ética, entre ellos no hay moral. Eso es lo que va a ocurrir también con este gabinete, en donde de hecho hay mucha mano, bastante mano, con el Frente de eh, Caviar, ¿no? Patrocinado, encabezado definitivamente por Verónica Mendoza y también por el Frente Amplio. Ahora, eh, van a insistir, en una asamblea constituyente no tienen un congreso la primera ministra ha sido presidenta del congreso y creo que ha sido convocada precisamente para pechar al congreso porque ha sido presidenta del congreso de una u otra forma ha adquirido expertise un poco de experiencia en el manejo congresal y ella tiene el deber ahora de cómo enfrentar a este congreso porque de todo ese gabinete ella ha sido presidenta de un Congreso. Ella es la que le va a plantear al gobierno cuál será la estrategia para sacar y arrancarle un Congreso, un perdón, una Asamblea Constituyente a este Congreso. Creo que ese va a ser el debate eh, que no va a mejorar mucho los indicadores económicos, porque si bien es cierto el dólar ha, ha, ha caído con respecto al do, al sol se ha apreciado el solo un poquito el debate constitucional y todo lo que están haciendo eh, definitivamente no va, a mejor, no va a mejorar mucho la economía que es lo que más importa en este momento, la fuga de empresas tanto de Ecuador como de Colombia sigue su marcha y quienes van a seguir sujetando la economía va a, ser, va a seguir siendo ese 75% de la población emergente emprendedora que no utiliza dólar pero que sí están afectados por el tipo de cambio, que son los que no precisamente comercializan con dólar, pero sí están sujetos, como las pequeñas panaderías del trigo eh, importado. ¿no? Dicho esto, doctor, dicho esto y con, con, eh, queremos, este, el tema de hoy como ya sabemos que conocido, es el tema de la minería, en ese sentido doctor Fudrini, eh, ¿qué, cambia, ¿Qué cambia con, con la, la perspectiva que tenía Bellido con este tema de las negociaciones en el tema de minería, especialmente con el gas de camiseta y las renegociaciones en otros pro proyectos? ¿Qué cambia de alguna manera este, como que se reorienta a una posibilidad de que no sea drásticamente estas negociaciones impulsadas como lo hacía Bellido? Que de repente vamos a esperar un poco más, que este gabinete va, va a tener un poquito más de consenso, va a buscar una manera de, de que estos temas especialmente conflictivos de renegociación, que si bien es cierto, ya lo mencionábamos en una reunión con... Mauricio Benavides, que es un politólogo, eh, la idea de que el gas de camiseta se renegocie no es un asunto fácil que nos puede llevar a un arbitraje que nos puede costar millones de dólares. Eh, el hecho de no tener a Bellido ahora impulsando drásticamente con este pensamiento chavista, extremo, ahora tener a la señora Mirta Vázquez como premier, tal vez pueda eh, tomar un poco más de tiempo, tal vez la situación puede ser un poco más viable, más concertante. ¿Cuál es su visión? Usted como especialista en temas de minería. Bueno, lo primero que eh, a mí me preocupa y, y, y los políticos y los congresistas deben de advertir es que prácticamente no ha habido un cambio sustancial, que aún la sociedad peruana está en peligro que la Asamblea Constituyente la van a seguir levantando. Esa ya, eso, lo tenemos, eso lo tenemos claro, eso lo tenemos claro. Yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente, eso es un tema que vamos a trabajarlo un poquito más adelante. Mi preocupación es justamente, Beirut estaba muy, muy empecinado en el tema del, de, de la renegociación con el gas de camisea. ¿Qué piensa usted acerca de ese punto, especialmente? A eso me estaba dirigiendo. Y que... En realidad este grupo nuevo de izquierda no es mayor cambio y no va a dejar lo que pasa es que va a tratar las cosas de repente con, no con la fanfarronería de Guido Bellido, sino con un trato diferente pero el objetivo es lo mismo, entonces este, desde mi punto de vista el temor es que eh, eh, los congresistas y los políticos se vayan a eh, equivocar y para cerrar con esta parte por eso yo creo que la lucha en el Congreso y en las calles no deben parar, deben aumentar, deben ser más masivas. Con respecto a, al cobre, es precisamente eso. Han puesto a la cabeza de, de, de, de, de, de, como primer mini, ministro a la a doctora Mirta, Mirta, Mirta, Vázquez, de, Mirta, Mirta Vázquez, que todos sabemos que ella es una antiminera. Ella es la que defendía los juicios del pueblo, etcétera, contra la minería, contra las mineras. Esta persona está ya, su cabeza formada para ser antiminera. Entonces, esto para mí es muy peligroso. Porque eh, todos los demás que sin embargo, creo que no es el momento de ser antiminero. Eh, la vez pasada te contaba que el 22 de agosto yo escribí un artículo cuando todos los economistas que conocemos en el Perú decían que la situación era grave, que era, era terrible, que nos íbamos a, a la misma. Entonces yo saqué un artículo donde señalé que no era así, que la economía peruana iba a crecer. ¿Por qué razón? Porque fíjense, cuando comenzó la pandemia, el precio del cobre, que es muy importante para Perú, estaba en 2 dólares 15, 2 dólares 20. En junio del 2020 el dólar llegó a ponerse a 3 dólares la libra. O sea, subió considerablemente. Hoy está en alrededor de 5 dólares la libra. O sea, lo que yo les anunciaba en el artículo del 22 de agosto del 2020 es que te estaba presentando en el mercado mundial una demanda del cobre liderada por China, que fue la primera que resolvió el problema de la crisis y su economía tampoco no marcó rojo y comenzó prácticamente a, a, a requerir nuevas importaciones chinas eh, de cobre. China consume pues casi más de la mitad del cobre que se consume en el mundo y... Y esto comenzó a hacer subir los precios. Cuando suben los precios del cobre y del oro, como también subió los precios del oro, el Perú está bien. Y esto ya se demostró entre el 2005 y el 2011. ¿Por qué? Porque fue el momento en que la economía peruana creció más que nunca. Creció a más del 7% anual su PBI, sus clases medias que hasta el 2005 no llegaban al 30%, el 2011 ya eran el 75%. La pobreza, que estaba alrededor de, o más del 40%, bajó a la mitad. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? Pasaba una revolución, cambió la estructura de la sociedad, las clases medias desde el 25%, pasar al 75%, eso es una revolución pues, que además mejor para la economía, porque se forma una clase consumidora, que es la tercera pata que mantiene pues el crecimiento económico hasta hoy. Entonces, todo esto se iba a repetir desde mi punto de vista, y no era casual. Por eso es que la candidata Keiko Fujimori prometió bolsas de dinero para familias bien estamos hablando de darles un paquete de entre cinco mil y diez mil soles por única vez y estamos hablando de cuántos muertos más de 200.000 hay que estar bien loco para pensar que una economía en crisis se puede cumplir con esa oferta pero no la economía no está en crisis una pregunta, la economía doctor, estaba una, una pregunta doctor ¿Sí? ¿En, en qué sentido y tal vez este, vamos a extender esa misma pregunta al doctor Talavera también ¿en qué sentido renegociar eh, los temas mineros, los temas del gas, eh, traen al Perú un peligro? ¿en qué sentido? Primero que si alguien quiere renegociar, es porque supone que tiene insuficientes impuestos, es porque se supone tiene insuficientes regalías que ya fueron contratadas y Vamos a suponer ya que se presione y se sienten a la mesa, pero ¿qué vamos a renegociar si Perú tiene la, los más altos impuestos por minería frente a Chile y a muchos países del mundo? ¿Qué vamos a renegociar si las regalías que recibe el gas de camisea son también altas? 43%, es que 43% no es poco de las regalías que recibe no es poco, el gas de porque, es una de las son altas, altas. De Latinoamérica y ojo, en este gobierno en este gobierno han parado dos empresas que son la más grande del Perú mira, en la minería las bambas y en el gas camisea ¿es una casualidad eso? no, son los antimineros son la la nueva presidenta de, de, de, de, de la, la nueva primer ministro de Perú, lo, la Gisela Ortiz y toda esa gente que son antimineros, y, y en eso coinciden, entonces la economía se la van a traer abajo de todas maneras, de eso yo estoy seguro, que se van a traer la economía abajo de todas maneras, Doctor, para mí el problema no es eso. para mí es, el problema es que, que comiencen a cambiar la estructura, de, de Perú, la estructura económica la estructura política para cambiar la estructura política requieren una nueva constitución una asamblea constituyente y para cambiar la estructura de la economía requieren eh, fregar las exportaciones controlar los precios, subir los aranceles controlar el dólar, controlar los precios de los productos, en fin, hacer una barbaridad y se viene abajo todo Entonces, Talavera, ese es el peligro eso está vivo doctor Talavera, a mí me parece... Eh, esto que, que el doctor este, Fudrini nos explica es como que alguien agarra, un, una, este, agarra la, la, la, la tradición este, japonesa y quiere hacerse el harakiri simplemente porque se le ocurre quitarse la vida. A mí me parece una locura porque en realidad si esto es lo que ellos quieren hacer, ¿qué clase de, de, de gobernantes son estos? Porque nadie quiere que su país y su pueblo se vaya a la quiebra, se vaya a... La, a, a, a, a la desgracia, ¿no? No entiendo por qué tendrían que estos señores tener una filosofía o un, una filosofía política de autodestrucción, llevando a sus pueblos a la destrucción total solamente por la famosa dignidad de no tener supuestamente el dominio de las potencias del mundo. Momentito. Los seres humanos somos capaces de sobrevivir sin necesidad de pensar de que somos dignos o no dignos, si es que pertenecemos o no pertenecemos a un, a un tipo de comercio global, a un, a, un, a un sistema en el cual dependemos o interdependemos con el mundo. Estamos en un mundo interdependiente, estamos en un mundo donde de alguna manera ellos nos venden trigo y nosotros les damos min este, minas o productos metales. Yo no entiendo por qué tendría un gobierno estar loco Estar en el camino del, del, del descalabro mental y querer llevar a la comunidad a una, a una condición paupérrima como Cuba y Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, acá yo tengo dos... Eh, tengo una opinión, ¿no? En cuanto a, al sentimiento, ese, ese sentimiento nacional que ha venido tanto de un sector como del otro sector. Y yo me quiero ir un poquito atrás antes de la primera vuelta y los resultados con el sombrero que pasaba la, a la segunda vuelta. Antes de la primera vuelta ya teníamos un sentimiento de frustración nacional con el gobierno de Kuchinsky y el posterior gobierno de Lagarto, que fue un, un caos y un asco nivel, eh, en el sentido moral. Porque veíamos que todo lo que se decía, ¿no es cierto?, era y la gente ilustrada, medianamente culta en el país, comprendía que el gobierno de, de Lagarto, porque es un lagarto, llamémoslo así, a Vizcarra, todo lo que hacía era, era inmoral, era falso, y desgraciadamente la gran mayoría nacional fue embaucada, fue engañada, y los chicos fueron... Eh, abrumados con mentiras y lo sacaron a la calle y ahí viene el tema recurrente tuyo en tu análisis con respecto a merino y por qué se fue entonces ya ya existía no es cierto un, un, un ánimo nacional con todo el tráfico que se había hecho en los últimos años con respecto a los contratos eh, hablar de odebrecht no más ya era una inmundicia hablar de Uh, camisea, lo mismo, hablar de Bambas y hablar de tía María era, ya era mm, un sentimiento antiinversión, producto de los políticos que gobernaron y producto de toda la trafa que hicieron en toda la firma de contratos si llegamos a un gobierno en el que tenemos un gobierno de izquierda desgraciadamente al Perú le toca un gobierno de izquierda cuando su posición económica en Latinoamérica es una de las mejores Así es. Vemos cómo se está cayendo. Ahora, sobre tu pregunta de fondo y en cuanto a la renegociación, mira, todo esto son, las, son los consejos del de líder supremo andino Evo Morales. Esas reuniones con, con pues, este cerrón en, en la Costanera 700 y las visitas que hace constantemente. Como este gobierno llegó sin capacidad y sin visión, pues lo que tienen que hacer es recoger ideas hechas por ellos, que según ellos funcionaron. Evo Morales nacionalizó a medias, ¿no es cierto? El recurso del gas, por ejemplo, ¿no? YPFB, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, fueron no fueron nacionalizados, renegociaron un 80-20 pero IPFB dejó, de, dejó de invertir, dejó de explorar y la producción se mantuvo ahí. No han vuelto a entrar inversiones nuevas a Bolivia. Ese es un riesgo. Que si bien es cierto, tomaron parte mayoritariamente de las utilidades y de la administración de IPFB, y ahí obviamente Bolivia tuvo más recursos, eso significó a la larga, a la postre, que no llegaran otro tipo de inversiones a Bolivia. Conversando con Abraham, en un café, recuerdo que le decía, yo estoy de acuerdo con renegociar todo lo que se tenga que renegociar y todo lo que se hizo mal en el gobierno de Toledo, de García o de Kuczynski. Porque a la postre sabemos que fueron unos asaltantes, unos delincuentes que la población recuerda. Y más aún, las poblaciones que tienen a su costado el yacimiento o tienen la explotación minera. No es posible que al día de hoy, Creamos que todos los contratos ley que firmó el Perú se firmaron de buena fe sin mediar coima, sin mediar dolo. Yo tampoco lo creo. Entonces, llegar a ese punto involucraría un tema. Primero, la desconfianza en los contratos ley con el Perú, firmados tanto en la minería como con el gas. Segundo, una política eh, ya no nacionalista. ¿No es cierto? Sino de renegociación de precios o de condiciones con las compañías extranjeras, que este gobierno no, va a poder, no lo va a poder hacer. Tendrían que hacerlo a lo bestia, como hizo, lo hizo este Evo Morales. Evo Morales metió tropa y tomó el IPFB para empezar. Tomó el, eh, la empresa del agua, que sí, eso sí era un crimen. La empresa del agua en, en, en Bolivia lo tenía una compañía francesa y vendía el agua, ¿no? Y tomó con el ejército y los obligó a negociar. Yo no estoy seguro que este gobierno pueda hacer eso. De otra forma, el renegociar un contrato ley de precios, pues este, nos traería una crisis mucho mayor con respecto a las inversiones proyectadas. En minería, nomás tenemos más de 70 mil millones de dólares proyectados en, en, en inversión minera. Y el, y, el, y el consorcio, los consorcios mineros han dicho: no van a invertir, van a aguantar los que ya están, los negocios que ya están hechos. Hace tres días atrás, hace tres días atrás, le informo, salió en, en un comunicado que Bolivia estaba en problemas porque las renegociaciones que hicieron en sus minas o en aquellas que las hicieron. Eh, si es cierto, como usted menciona, este, lograron algunos, algunos réditos adicionales en la renegociación, el dinero que ellos recabaron de esa renegociación no la reutilizaron para renovar equipos, hoy están en problemas porque sus equipos, que no los han renovado, están envejecidos, están desgastados y la producción ha puesto ahora, se ha puesto ahora en una situación tan peligrosa que incluso la producción que tenían no va a ser posible en los próximos cuatro o cinco años. Eso es lo que decía en la noticia. Es correcto, eso es lo que pasó con Venezuela. Venezuela fue, bueno, Venezuela es, es el caso patético, ¿no? De Latinoamérica, de la, de la Latinoamérica de los últimos 15 años, pues, ¿no? La lista, del, la lista de Tascón, búscalo en, en Wikipedia, Tascón fue un funcionario del gobierno de Maduro que se le ocurrió que tuvo la genial idea de, de hacer una lista de, todo, de todos los trabajadores del Estado que no estaban de acuerdo con el gobierno de Chávez. Y lo que hizo Chávez fue despedirlos a toditos. ¿No quieren trabajar para el gobierno? ¿Tengo? Váyanse. Y eso significó despedir a toda la masa crítica, intelectual, profesional, de los yacimientos de Venezuela y se plantó la industria petrolera, y lo que tú dices, a los años comenzaron a envejecer y comenzaron a explotar las plantas, sin tener la capacidad de que se puedan administrar bien. Venezuela produce, no llega a 900 mil barriles diarios, de lo que producía anteriormente 4 millones de barriles por día. Sin embargo, la carta de Plus Petrol que le dirige a Guido, eh, al, ex, eh, al ex Premier, donde aceptan, ¿no es cierto?, esa renuncia, esa, esa conversación en, en la PCM Plus Petro le dice, estamos en, eh, estamos este, en condiciones de ampliar el servicio, de conversar, el, de conversar, obviamente se están refiriendo exclusivamente a hacer llegar el gas masivamente a las zonas donde no hay. Eso dice la carta. Claro y eso sí. es correcto obligar a Plus Petrol, ¿no es cierto?, al consorcio, porque son cuatro, son eh, cerca de siete empresas consorciadas, porque una es la que explota, otra es la que transporta, otra es la, otra es la que distribuye, la que supervisa, o sea, es un conglomerado de compañías extranjeras que sí tienen el deber moral y el Estado tiene, y el gobierno tiene la obligación moral de, de exigirles que inviertan y que el gas llegue, pues, a las casas de los más pobres. Eso es lo que debe ocurrir. Al día de hoy, el peruano de a pie, el peruano común y silvestre, no sabe, no sabe hasta dónde llegan los ramales del gas. No se conoce. Entonces, si sí es una misión, si sí es un deber, renegociar qué? ¿Qué condiciones? Bueno, este año, ¿cuántas familias van a tener gas? ¿Cuántas? Gas sus casas, claro. Claro. Ese sí sería un buen punto. Pero de ahí a llegar a que el gobierno, que el Estado pueda nacionalizar una compañía, eh, va a ser muy complicado. Primero, que sí. no tienen el Congreso. Segundo, que no ganaron este, esta elección eh, abrumadoramente con un 50, 60, 70%. Ni tampoco llegaron, limpiamente, como ya se sabe. ¿no? Llegaron a un 13% y, el, y la segunda vuelta fue un antivoto. No y, como, y como sabemos, sabemos que también la segunda grupo. vuelta la segunda vuelta fue incluso posiblemente un robo que, que to a, a, a, toda la a toda vista se nota claramente que fue toda una estrategia para poder hacer que, que el gobierno o que los que lleguen a este gobierno fueran realmente elegidos por un grupo de gente que realmente fue manipulada y de algún modo fue de algún modo este, fraudulenta. ¿no? Viendo ahora, la verdad que lo que usted acaba de decir, lo que el doctor Fudrini nos dice, la verdad que nos... nos nos avisora, pues, lo que podríamos nosotros más o menos entender qué es lo que este gobierno debería hacer. Doctor Fudrini, ¿cómo ve usted en los próximos años con este gobierno del señor Castillo eh, el desarrollo de la minería en el contexto mismo de las posibilidades de replantear, reimpulsar la minería? Si es que ellos son antimineros y si nosotros de alguna manera tenemos, tenemos también un, un concepto minero que nos puede ayudar. Ellos ahora, por ejemplo, están hablando de la reforma agraria, que de paso también es otro medio cuento, como que ya sabemos muy bien lo que ha pasado en los tiempos de Velasco, eh, que, ¿cómo ve usted el, el reimpulso de la minería en este campo, en este gobierno, ahora con este nuevo ministerio? Bueno, decir como, como tú dices, este, eh, impulso de la minería, yo creo que no hay un impulso de la minería, es todo lo contrario. Eh, lo que a mí me parece es que eh, mira, todo se puede renegociar. Tú puedes renegociar los contratos mineros, si, si te sientas. Al final llegas, nadie se deja de sentar, vamos a hablar, a tratar. Podría tener buen resultado o, no, o podría mantenerse igual, pero haces el intento, ese trabajo. Eh, acá el problema está en que, que quieren renegociar poniéndote eh, el pie en el pecho o poniéndote la pistola en la cabeza y, y así no... La última pregunta. Por ahí salió por ahí salió una, un dato de que la renegociación de Bellido iba más por el interés de renegociar este tema o nacionalizar el gas de camisea, pero no necesariamente para conseguir mayores réditos para el Perú, sino para darle a compañías que son comunistas o de países comunistas. ¿Puede ser eso una verdad también? Puede ser. Porque tú sabes que el gas eh, se usa en la minería, se usa en electricidad, en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es más barata que la energía hidráulica. Y esa energía eléctrica es la que se le vende a las empresas mineras. Y las empresas mineras nuestras tienen un costo de producción eh, cuya libra de cobre de repente está en 1,90, 1,80 mientras que la libra de cobre de Chile está en 2, 2, 10. ¿Por qué? Me hablo, hablo de dólares la libra, ¿no? ¿Por qué? Por, una de las razones es por el uso de la energía producida por el gas. La energía eh, gasífera está muy bien en Perú, está muy bien renegociar. Y lo que ha hecho la empresa le ha dicho al gobierno algo que ha hacer hace tiempo, pero que hay tiempo para hacerlo todavía. Hay la buena voluntad, si ustedes señores, vamos a, a potenciar y a masificar el gas entre los sectores más pobres de la sociedad. Así que vamos a hacer esto, estos trabajos, este nuestro proyecto y, y llega a un acuerdo. Porque se supone que eso es lo que quiere el gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno? ¿Nacionaliza el gas qué? ¿Va a subirle de precio? ¿Sí? Si el gas tiene un precio internacional y la caída del precio del gas, pues no la, no la arregla nadie. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Crear problemas? Más bien debería tratar. Y respecto a la minería, para mí el asunto es grave. Si ellos tuviesen una voluntad minera, mira, si el precio del cobre está tan alto, ¿cómo es posible que tengamos paralizada por el grupo de los, mine de los antimineros? 22 en proyectos mineros de cobre. Dios mío. Podríamos estar bollantes de dinero. ¿Cómo es posible que la más grande empresa de las bambas esté paralizada? O sea, ese gobierno va a seguir haciendo lo mismo. Y la gente comienza a pensar, ay, pero ahora ya cayó el que era bravo de Cerrón, ahora sí va a mejorar el gobierno. Falso. El gobierno no va a mejorar. El gobierno le daría fe a las inversiones, le daría seguridad, ¿no? Si es el gobierno dice, señores, yo no voy a hacer ninguna constituyente. Si tú fueses un inversor extranjero, meterías plata cuando recién están haciendo una constituyente, que no sabes ni lo que va a aprobar. No lo haría, pues, ni loco. Separarían todas las inversiones con una asamblea constituyente. El gobierno debería decir, no busco hacer empresa del Estado, y de, lo que sí me ha gustado el gobierno es algo importante. Dice que quiere hacer la diversificación industrial. Eso me parece muy bien. Pero también arrancar con el cobre, con mucho para diversificación otra que está loco. Si quiere diversificar, tendrá que esperar mil años y a un porcentaje de 0.000001 cada década, porque es imposible. Pero sí puede crear otro valor agregado a otras industrias, potenciar otras industrias, pelear en el mercado por industria mediana y industria eh, eh, eh, pequeña, ¿no? De eso yo estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que, mira, el cobre es vital para nuestra sociedad. Estos pueblos, mira, si el, el cobre se ha repartido en grandes cantidades a las regiones, si no ha habido obras, desarrollos es exclusivamente porque los gobernantes han sido unos ladrones. Un problema o sea, de gestión, no de no, dinero, por gusto. es un problema de gestión. Generalmente es por la gestión que no hacen los, los gobernantes que son elegidos por el pueblo. La única gestión que han hecho es la gestión de robar. Y la gestión de robar, por eso están enjuiciados, apresados como cerca de 14 presidentes regionales. Mira tú, por ejemplo, si yo comparo el 2004, 2005, cuando comienza a crecer el cobre, con el año 2012, que es su punto más alto. Mira, en Cajamarca, recibía, recibió entre 2004 y 2005, 467 millones de soles. Cuando recién comenzaba el ascenso de cobre, casi 500 millones de soles recibió Cajamarca, pero Cajamarca... Entre el 2009 y el 2010, sumados a dos años, recibió casi 2 mil millones de, de, do, de soles. No, y Cajamarca, no, no. en el año de 2012, solo en el año de 2012, recibió 600 millones de soles. Moquegua, igualmente, es de la jerarquía tanga, donde están la de Ya eh, han recibido, tú te imaginas manejar 500, 700 millones de soles, donde... Hay un cuadro, por ejemplo, que te demuestra que todo lo que asigna el Estado a los gobiernos y a las municipalidades era en el 2004 y 2005 mucho más alto que lo que daba el cano minero. Pero puedes ver, del 2004 2005 al 2012, ya lo que daba el cano minero era más alto que el presupuesto que asignaba el Estado. Es como decir, ahora tenemos. Más de dos presupuestos y sin embargo, ¿qué hicieron? Nada. Robaron, robaron, robaron. Ahí tienes a Gregorio Santos, el que se opuso a la minería Yanacocha, lo tiene precio. Hace poco le han buscado propiedades. Se enriquecen, pues, se enriquecen. Los antimineros se enriquecen. Son los abogados de las comunidades. A las comunidades le dan 700 millones de soles. Eh, eh, eh, los abogados se llevan al 10%, se llevan 70, 35%. Qué buen negocio, ¿no? Entonces, ese es el problema. Debería haber un gobierno que acabe con toda esta gente, que desarrolle la minería, que desarrolle todos los y va a saber si el Perú no va a parar. El Perú estuvo muy bien entre 2005 y 2012. Yo pensé que se iba a repetir eso, pero para desgracia el Perú, ganaron los comunistas y estamos jodidos ahora. Muy bien, dicho todo esto, ahora miremos el, el concepto político. El concepto político nos va a permitir llegar a nuestra población porque el programa Conversando Contigo tiene el propósito de ayudar a la población a entender que justamente estos gobiernos, como el gobierno del señor Castillo, se apoya en la ignorancia, se apoya en la falta de información, esta información que usted acaba de dar, que es sumamente valiosa para la población conversando contigo, quiere hacer llegar a la población justamente la información correcta, esta información técnica, que normalmente los políticos no lo hablan, los políticos simplemente dicen, yo te voy a dar tal cosa, vamos a negociar tal cosa, y comienzan a mentir, a mentir sobre la base de la ignorancia de la población. Y por esa razón, yo quiero que antes de terminar, ya estamos a los 57 minutos de nuestra entrevista, que, que se nos ha ido el tiempo real, rápidamente, quiero que cada uno de ustedes, le diga a la población, y vamos a comenzar con el doctor Talavera, para que él pueda eh, darnos una conclusión de qué es lo que la población tiene que pensar y qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde orientarse con un gobierno que no le dice la verdad, que siempre está mintiendo, que siempre está suponiendo cosas, y sobre todo, diciendo cosas que no puede hacer. Ese hecho de que digan ah, mañana vamos a sacar la minería y todos van a tener gas a tal precio, a 12 soles como lo dijo usted Humala, y no pasó nada. Algunos creen que simplemente es agarrar un pedazo de, de una casa y arreglar la casa en, en dos días. No, en el tema del gobierno tienen procesos, hay leyes, hay constitución eh, determinante que nos orienta para poder hacer las cosas dentro de los procesos de la ley. Y eso muchas veces la gente no lo entiende. Y por eso creen que las soluciones comenzarán, pues, eh, como decía un señor, ya han pasado 69 días y todavía no he sido rico en un país rico, algo está pasando. Adelante, doctor Talavera, sus conclusiones de esta conversación que hemos tenido el día de hoy respecto al tema político Bien. y en el tema de la minería. Bien, muy interesante este, la explicación del doctor Fudrini. De hecho, la minería es un, un factor importante en la economía y el desarrollo nacional, pero sin embargo, también hay un segundo tema. ¿No? Eh, que es la minería, la pequeña minería, no la, pequeña, la minería chica, la minería que le llaman informal, que es la que moviliza uh, más de 450 mil pequeños mineros, y de la cual este gobierno también la ha declarado ilegal, este gobierno ha declarado la guerra al pequeño minero, o sea, de hecho, son antimineros, pues, ¿no? Y en ese concepto, en ese criterio, no se puede comprender cómo es la filosofía de, y el pensamiento de quienes nos están gobernando. Si se oponen a la gran minería y también atacan a la pequeña, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿No? Destruir toda la gran industria, tanto la grande como la pequeña, ¿a cambio de qué? Yo creo que el, el peruano que votó por el lápiz deben estar al día de hoy arrepintiéndose, como que lo estamos viendo permanentemente en los colectivos, lo estamos viendo en los comentarios, lo vemos en toda la prensa nacional y local, el descontento. Y este descontento va a seguir aumentando en la medida que este gobierno irresponsable, como todo gobernante de izquierda, ladrón, misógino, eh, abusivo porque son abusivos, cuando tienen poder y control, abusan de las personas, y podemos ver el caso emblemático del dueño, presidente del partido, el doctor Serrón, que abusó de todos sus trabajadores, ¿no es cierto?, en las movilizaciones, en las marchas y obligando a votar y mostrar el voto. Eso es lo que, eso es lo que pasó, y no habría ningún inconveniente en que eso siga ocurriendo, en la medida en que este gobierno se siga afiatando a sus ideas. Parto por lo, parto por lo general. La primera ministra, ex primera eh, presidenta del Congreso, de izquierda, que llegó a través de un acomodo con el Partido Morado y toda la, y toda la izquierda progresista entonces, son los que van a batutear, de hecho, esta futura... Campaña de la asamblea constituyente. Eso la gente y la población debe, debe tener bien en claro que es un suicidio para el Perú. Es un suicidio porque si, así como van las cosas, con tan pocos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, vamos para tres meses y el Perú ya es un caos económico. El, el retroceso de la economía, eh, la fuga de capital en tres meses, eso no ocurrió ni siquiera ni con Chávez, no ocurrió con Evo Morales, ni con los Kirchner, no ocurrió. Está ocurriendo a un tiempo extraordinariamente rápido, nadie le ha hecho tanto daño a la economía como los rojos en, en tres meses. ¿En nadie. Tiempo? No existe eso, no, no ha habido ni siquiera la burbuja inmobiliaria en el 2008. Le ha hecho tanto daño y le está haciendo daño al Perú como este gobierno... Eh, un gobierno torpe, un gobierno de gente bruta, sin preparación, sin ganas de aprender. Al comunista no le interesa el tipo de cambio, al comunista no le interesa para qué sirve el BCR, para el comunista no le importan las instituciones financieras ni cómo se mueve el dólar o el euro en el mundo, lo que le interesa al comunista es tener control sobre la vida de los ciudadanos, someter la voluntad espiritual, moral del ciudadano. Eso es lo único que le interesa a un régimen comunista. Revisemos la historia. Mussolini, Hitler, este, Stalin, Pol Pot, cualquier comunista donde se instaló, creó una barbarie de Estado y no le interesa si la gente se muere de hambre o los asesina o los desaparece. En nuestro caso, están en una encrucijada porque en principio hay un pleito entre diversas facciones de rojos. Como es decía, este gabinete definitivamente es un lapo, un bofetón a Vladimir Serrón, que sintiéndose dueño de este gobierno como dueño del partido, le dio las gracias a todos los caviares, ¿no es cierto?, por los servicios prestados y por el tiempo que les dio dentro del gobierno. Sin embargo, este nuevo gabinete es más caviar que el anterior. Mi mensaje, pues, este, generalmente a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que están haciendo política, a los jóvenes que están interesados en conocer lo que está, lo que pasó, es su deber, conocer la historia. Segundo, aprender de lo que, el error, porque fueron ellos los que salieron a las calles en noviembre del año pasado a derrocar, a votar a un presidente verdaderamente legítimo y un gabinete eh, eh, democrático no tendríamos esta situación. Y tercero, ¿no es cierto? Oponernos, oponernos, organizarnos y no soltar la calle. En la medida en que nosotros sigamos en la calle apretando, presionando, va a ocurrir lo que ahora ocurrió, la caída de un gabinete, la caída de un proterrorista, de un filosenderista como es este Guido Puca, como él mismo se llama, y en ese y en ese sentido, ¿No es cierto? Vamos a tener hackeado un gobierno que no nos sirve para nada. Bueno, la verdad que eh, eh, ha dado en el punto y sabemos muy bien que lo que estamos visualizando no es tan eh, bueno para el Perú. Sus palabras finales, doctor eh, Fudrini, sin duda es un honor para nosotros tenerlo en nuestra conversación el día de hoy. El público le escucha y sería bueno orientar desde esta plataforma de Conversando Contigo, que, eh, a nuestra población que realmente es la que más sufre con una situación como esta. Adelante. Bueno, lo primero a tu pregunta de cómo veo el futuro y que te refieres a las pequeñas empresas yo en realidad así como estamos en este momento yo veo el futuro lóbrego, oscuro es un túnel y no veo ninguna luz al fondo. Lo que han hecho es un cambio eh, por decir existen nuevos nudos para viejas amarras de hace mucho, mucho tiempo todos piensan que se según un comunista de rusia por decir son contradictorios, pero son contradictorios. Que yo vea, no olvidemos de lo siguiente: que, que entre el 2005 y el, el 2000, sí, la economía que creó una nueva clase de empresarios, ustedes se acuerdan, los emergentes, aquellos que tenían su restaurante, por decir, comenzaron a tener restaurantes en Argentina, en Chile, después tenían sus hijos estudiando en buenas universidades, sus hijos paseándose sus yates al sur de Lima, lo cual ¿y quiénes eran? Mamani, Quispe y los apellidos autóctonos del Perú, que nunca se escuchaban pero que esta vez emergieron como empresarios y con todo el derecho a ser ricos y con todo el derecho a gozar de esta sociedad ¿no? Eso no va a haber ya más con esta gente, con esta gente lo que va a suceder es que se va a ir apagando y apagando la economía, por eso que mi posición es lo más pronto hay que sacarnos del gobierno. Las fuerzas sociales, de, democráticas, constitucionales, deben salir en mayor cantidad a las calles. Las presiones de los congresistas deben darse mayor unidad y es tiempo ya de pedir la vacancia de Pedro Castillo. Se dirige al corazón la vacancia de Pedro Castillo para resolver los futuros problemas del Perú, si no, no hay solución, yo no veo una solución, es falso, la economía se va a quedar y lo único que podemos hacer, y claro que es trascendental, es que si estos sujetos se quedan cinco años, la economía va a ir bajando, bajando, hasta ponerse la luz de un foco como una vela, casi ya por apagarse, esto es lo que vamos a ver en el camino, por eso mientras más rápido caigan ellos es mejor, pero lo que sí creo que al final de los cinco años ellos no están ni en capacidad ni en poder suficiente para hacer la para cambiar la constitución, para ser una constituyente y para cambiar el carácter de la economía de mercado. Esas dos cosas no la van a lograr en cinco años. Lo único que van a lograr de joder la economía y al diablo con los empresarios eh, pequeños informales porque si la economía está en crisis esa gente no tiene a quien venderle pues. es todo lo que les puedo decir y, una situación y, lugubre, hay que es, rezar lugubre, mucho realmente preocupante veces. es una situación lúgubre y realmente preocupante invitamos a toda la población el día de mañana a las 2 de la tarde en la plaza de los héroes para que se pueda convocar la gran marcha a favor de la vacancia, sin duda, porque de alguna u otra manera, querramos o no, estamos en peligro en muchos aspectos, como yo lo he, lo he dicho y lo sigo diciendo los viernes por la noche, nuestras libertades están siendo conculcadas. Es posible que muchas de las cosas que tenemos, gracias a las libertades que hemos tenido como privilegio hasta el día de hoy, se nos corten. Y por supuesto, en el campo económico y social, vemos que nuestra población realmente está sufriendo. La gente más necesitada, comprando tres panes en vez de seis, eh, con, comprando el aceite a cuatro soles más de lo que costaba antes, es realmente una situación que nos está llevando a mucha gente, a muchas personas a la desesperación. Este programa justamente se hace por esa razón. Porque queremos llevar información concreta, información que llegue a la población y que la población se dé cuenta que estamos en peligro y que es necesario retomar la política desde, la, desde el pueblo, desde los barrios, desde la urbanidad. Y nosotros que de alguna manera queremos contribuir para este conocimiento, podamos hacer nuestro trabajo en la mañana, en la noche, en la conversación, en el café, en el almuerzo, en la reunión con los amigos, en la entrevista vía televisión, vía redes sociales, porque la población necesita de aquellos que de alguna manera nos hemos informado un poco para que también ellos puedan darse cuenta que no hay que elegir nunca más en el Perú un gobierno que nos lleve al caos, a la desesperación y por supuesto a la destrucción de la economía y de nuestras libertades. Muchísimas gracias, doctor Abraham Fudrini, por su tiempo. Yo sé que usted está ocupado con la familia y gustando de sus nietos, y usted también, doctor la de Alfonso Talavera, preparándose para sus viajes y sus, y sus proyectos, nos han dado un espacio para que nuestra población pueda informarse de este tema tan importante como la minería y sus efectos en la renegociación y por supuesto los peligros a los cuales nos llevaría entrar a una situación en la cual el Perú perdería más que lo que ganaría. Señoras y señores, esta noche ha sido un privilegio tener con nosotros al doctor Abraham Fudrini y al doctor Alfonso Talavera expertos en temas de minería y política, Gracias a ustedes por acompañarnos y como siempre, todas las noches, a las 9 de la noche, con Boris Darmon conversando contigo. Nos vemos el día de mañana. Muchísimo gusto con todos. A todos ustedes, un saludo desde nuestro programa. Por eso les decimos chau, chau, chau.